Hoy buscar hamburguesa en Google, pero si me sale pizza, se acaba el video. Primero que nada hay que meterse a Google. <risa> ok gente, ya estamos dentro del Google y es hora de buscar Hamburgue Hamburgué. Hamburguesa. ¡Ya, por favor! Hamburguesa Imágenes. Pam pa pam pam pam pam pam pam pam. Bueno, es hora de buscar, de ponerse a buscar. La verdad, yo no creo que este video dure tanto tiempo. Ok, nada. Me está tardando mucho en cargar las imágenes. La verdad, no sé por qué. Que no sale ninguna pizza. Pasó aproximadamente dos minutos y medio buscando una imagen de pizza y no apareció nada. Así que este reto ha sido superado. Así que espero que les haya gustado este video. Denle like y suscríbanse para que les traiga más shorts como este. Y sin nada más que decir.